Dios te bendiga. En esta ocasión quiero compartir la palabra titulada, ¿Cómo Dios puede restaurarme? En este video te voy a decir que para Dios no hay acepción de personas, que Dios puede restaurarte a ti, no importa tu condición. Muchas veces nosotros, nosotros rechazamos a las persona por su condición, por cómo se ven. Quizá porque andan sucias, por su pecado, porque son alcohólicos, porque son drogadictos, porque son prostitutas, en fin, un sinnúmero de cosas. Entonces nosotros empezamos y lo juzgamos como si nosotros fuéramos jueces, pero el único juez justo es Jesucristo. Entonces, para Dios no hay acepción de personas, lo dice en el libro de Romanos, en el capítulo 2, versículo 11, dice, porque no hay acepción de personas para Dios. Dios, igual que me cambió a mí, te puede cambiar a ti. Igual que transformó a un hermano, te puede transformar a ti. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. El primer punto es que para Dios todos somos iguales. No importa la condición que tú estés, no importa la situación que tú estés viviendo, no importa la mentira que te ha querido meter el enemigo, que tú estás así porque la situación te llevó a ese extremo. Déjame decirte que no hay situación más grande que el Dios te lo imposible, que Dios te restaura, no importa tu estado, que Dios es fiel y es justo y te perdonará y te restaurará. Todos somos pecadores. Ese es el segundo punto que quiero tratar contigo. ¿Por qué? Porque no podemos juzgar a nadie por su apariencia Porque a no mucha gente el pecado se le ve por encima de la ropa Pero nosotros queremos juzgar a la persona Aún teniendo pecados por dentro, pecados ocultos Y quizás el pecado que yo tenga oculto Es más grande que el pecado que yo pueda ver en mi hermano Que es alcohólico El pecado que yo pueda ver en mi hermano Que maltrata a su familia Entonces nosotros debemos de, como hijos de Dios guiar a los demás al arrepentimiento, guiar a los demás hacia la palabra de Dios y decirle que para Dios no hay nada imposible, que Él no hace excepción de personas, que Él te puede cambiar, te puede transformar y te puede libertar. Vamos a ver en el libro de Juan, en el capítulo 8, una historia de una mujer que fue sorprendida en el posterio. Dice en San Juan, capítulo 8, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos.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 la gente siempre va a buscar un motivo para señalarte, para que tú te sientas al menos para que tú te sientas que tú delante de Dios no tienes ningún valor para que tú sientas que por tu pecado Dios no te puede restaurar pero déjame decirte que para Dios no hay nada imposible que todos tenemos una oportunidad delante del Padre aquí vemos que esta mujer fue sorprendida en pecado en el pleno acto de la adulteria. y los fariseos querían condenarla, querían apedrearla pero Dios que es justo y conocía los corazones de cada uno de ellos. es lo que le dijo, que el que esté sin pecado, sea el primero en tirar la piedra. Muchos de nosotros somos los primeros en arrojar la piedra a la persona cuando la vemos en pecado. Pero no somos quienes, quienes le damos una palabra de aliento y quienes le decimos, Dios te puede cambiar, Dios te puede restaurar. Esa vida que tú llevas no es una vida conforme a la palabra de Dios. Entonces nosotros queremos apedrear, apedrear, apedrear y no hay uno que se levante a dar una palabra de aliento, a dar un consuelo, a dar una ayuda. Simplemente somos personas pecadoras y por nuestra condición de pecado creemos que todos son iguales. Y el tercero y último es cómo Dios puede restaurar. Porque para Dios no hay nada imposible. Y si Él quiere hacer de ti una nueva persona con un valor diferente, Él lo hará. Veamos en el libro de Jeremías, en el capítulo 18, la anécdota de un alfarero. Dice, Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre las ruedas,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 Aquí vemos que este alfarero, mientras estaba haciendo la vasija de barro, se le rompió en las manos. Así nosotros muchas veces, en el, cuando estamos caminando en el propósito de Dios, nosotros nos desviamos y nos quebramos como la vasija que estaba en las manos del alfarero. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros nos, quebran, nos quebramos y nos rompemos y nos salimos del propósito, nosotros perdemos nuestro valor delante de Dios. Porque una vasija completa tiene un valor pero cuando la vasija se rompe, inmediatamente pierde su valor porque no es una vasija, sino solamente son pedazos de barro. Yo te quiero decir en esta oportunidad que si tú en algún momento de tu vida has sentido que el propósito de Dios se ha roto en tu vida, si tú alguna vez en tu vida has sentido que, que por tu condición de pecado no te puedes acercar al Padre, Déjame decirte que Él, como el alfarero, te restaurará y te hará una nueva vasija. Acércate a Dios, acércate al Padre, que solo a través de Él puedes alcanzar la corona de vida que Él ha prometido a los que le aman. No te dejes engañar por la mentira del enemigo, que tú no eres nadie, que tú no sirves para nada, que tú no puedes cambiar, porque tú solo no puedes cambiar. Pero si tú estás caminando de la mano con Jesús, Él te puede cambiar y te puede restaurar. Él puede hacer de ti una vasija nueva con un valor incalculable. Dios te bendiga y Dios te guarde.